El hombre del monóculo amarillo, a todo el mundo le chocaba porque aquel caballero llevaba un monóculo amarillo, se veía que él no se daba cuenta de aquella amarillez de cristal que daba a su ojo aspecto de huevo duro, a todo el mundo le hacía un poco mal efecto convertirse en amarillento por causa de aquel cristal, y algunos de los que más trataron con el hombre del monóculo amarillo se pusieron ictéricos de tanto pensar que se les veía amarillo, solo el psicólogo se dio cuenta de que el secreto de aquel hombre del monóculo amarillo, era el envidioso por excelencia, más aún, su ilustrísima, el Marqués de Envidia, Ramón Gómez de la Serna, Trampantojos.